Muy bien, mis estimados. Entonces vamos a continuar con, con el tema de los mecanismos o los pasos o los procesos del neurodesarrollo. A continuación vamos a hablar de nuestro segundo gran proceso o mecanismo y es el de migración neuronal. ¿sí? La migración eh, y también un poco glial, ¿no? Primero sucede, por lo general, primero sucede la migración glial y luego sucede la migración neuronal. Este evento es muy importante eh, después de la, cua, de la cuarta, quinta, sexta semana, o sea, después de que va terminando la, la, la, la, la neurogénesis, debe ocurrir la migración, ¿sí? Y se mantiene abundantemente más o menos hasta el, hasta el octavo mes de eh, prenatal. ¿Sí? Eh, aquí vemos varios tipos de migración, al menos dos, una migración tangencial y una migración radial. Recuerden entonces en re que la migración es el desplazamiento de las neuronas y las células de glía desde el lugar donde nacen, es decir, la zona periventricular, hasta el lugar en el cual van a ser funcionales, van a habitar, ¿sí? Y lo que se desplaza es una neurona inmadura. Todas las neuronas para migrar tienen que ser inmaduras. Una neurona madura con axones y dendritas no puede migrar. O sea, las que migran son las be neuronas bebés. Y una neurona bebé no tiene ni dendritas, ni axones, ni nada de eso, y no se ha diferenciado. Todavía no es una célula que, que sea dopaminérgica, serotonina. No, no tiene ninguna identidad, ni piramidal, ni nada de eso. ¿Sí? Es una neurona en general, un huevito, una bolita, ¿sí? y eh, inmadura bebecita. ¿no? Entonces, esas neuronas bebecitas son las que van a viajar del lugar donde nacen hacia el lugar al que van a habitar. ¿no? Y una vez llegan al lugar donde van a habitar, ahí se inmaduran, ahí sí les salen las prolongaciones. Bueno... Hay dos, dos tipos de migración, una migración que se llama radial, que es la que típicamente se comenta y está en la mayoría de los libros y se enseña, que es la basada en la glía radial, entonces en esa migración, la glía radial, o sea, es como los radios de una bicicleta, ¿no? O sea, ahí tienen un centro y se van extendiendo hacia la periferia, ¿no? En, estas, en estos vectores, en estas flechitas, es aquí nacen, la, primero migra la glía radial, la glía al migrar, Deja como una estela, deja una cuerdita, y de esa cuerdita se agarra la neuronita bebé y se va desplazando, jalándose de la cuerdita. ¿Listo? La, en la migración tangencial es diferente. En la migración tangencial ya no es como lo, ya no se expande hacia los, hacia, hacia los bordes, la, la, la, la, las, las neuronas, sino que se van hacia los lados, hacia adelante, atrás, ¿sí? ah, polo anterior, polo posterior. Entonces hay, hay varias corrientes de migración. ¿Sí? medial, lateral, etcétera. Y, y, y, y, y, y esa migración entonces tiene otro mecanismo, ya no es por guía radial, ¿sí? es la tangencial, ya les voy a explicar. Bien, además cuando las neuronitas van llegando a los lugares a donde van a residir, ellas se van organizando en filitas, ¿sí? deben ser organizadas. Y si, so, y si es corteza cerebral, ¿sí? esos grupitos van a formar los, eh, como las, eh, los estratos de la corteza cerebral, como los pisos de los edificios. ¿sí? Bueno, acá vemos unas animaciones de unas neuronitas, veanla, migrando. ¿sí? Ahí están migrando, acá también están migrando. ¿sí? Y aquí vemos la, la, la migración radial, ¿no? Hacia la periferia. Bien. ¿Qué es lo que guía la, la, la, la migración, tanto la tangencial como la radial? La van a guiar la, eh, unas, un, unas moléculas, ¿sí? unas señales químicas. Esto es guiado también a través de procesos epigenéticos, es decir, de la activación y desactivación de genes. ¿sí? Esa activación y desactivación de genes las hacen pues, el ambiente que rodea las mismas neuronas. ¿Y quién crea ese ambiente? Lo crea pues, todas las células, el tejido de, y el ambiente en el que está el bebé. Sí, el, en este caso, el fetico, ¿no? Entonces, eso genera como u, u, dos tipos de moléculas. Unas que atraen y otras que repelen, ¿no? Entonces, se le llama la quimiorepulsión y la quimio -atracción, ¿no? Entonces, aquí están. Entonces, las neuronas, la, la migración radial va a formar neuronas de proyección. Básicamente, eh, las neuronas de la capa 5 o 6 de la, de la corteza cerebral. Mientras que en la migración tangencial, por lo general, se crean las interneuronas, que son básicamente neuronas de la capa 4, 3, que son eh, gabaérgicas en su mayoría. Bien, listo. Entonces, eh, ¿Hasta acá alguna pregunta sobre la migración? Este es lo mismo. Entonces vemos acá... La, la migración radial, ¿sí? Y la, bueno, acá vemos una tangencial. En la tangencial, que ocurre por traslocación de soma. ¿Qué es eso de traslocación del soma? La traslocación de soma quiere decir que la, ne, la, la neuronita inmadura, la neuronita bebé, estira, estira, estira un brazo, o sea, una prolongación, que todavía no es axón ni dendrita, se pega y se recoge, y al recogerse, pues llega a otro lado, ¿sí? Esta, esta sería la migración típica de la tangencial, ¿sí? Y la migración radial, mediada por glía radial, ¿sí? Entonces, sería esta, la que yo les iba contando, que la, ne la neuronita se, se agarra de un, de las estelas, de las cuerditas que dejan las guías radiales, y se va trepando y se va, y se va y se va hasta donde va a llegar. Bueno, que recuerden, ¿qué es lo que le dice hacia dónde tiene que agarrarse y correr? Los factores químicos que rodean las neuronas, ¿sí? Y esos factores tienen, vienen de la alimentación, ¿sí? De el ambiente que rodea todo este, eh, el, el, el fetico, de eh, los órganos, de la activación y desactivación de genes, ¿sí? Lo mismo acá. Es cualquier tipo de circunstancia, una exposición a una droga, una exposición a radiación, ¿sí? estrés materno, inflamación, una enfermedad, cualquier tipo de esas cosas que pueda bloquear estas señales o que las pueda desviar, puede generar que las neuronas neur neur no migren o se vayan para otro lado, ¿sí? O sea, queden todas agrupaditas en un solo lugar. Y eso, pues, entonces es bien, bien, bien problemático. bueno. Entonces, aquí vemos más de eso, entonces es algo que les ha mostrado, ¿no? Los lugares donde nacen, una vez nacen, cómo van migrando para ubicarse en los estratos que van a formar las capas de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, de, diferentes rutas, ¿sí? Di guiadas por diferentes señales y activación y desactivación de genes con procesos epigenéticos. Bien, entonces aquí vemos a través de cómo... Eh, va ocurriendo el proceso y se va formando, básicamente, este proceso de migración es lo que va a formar las, los diferentes órganos de la, de la corteza cerebral, ¿se acuerdan cuando lo vimos? En el periodo fetal, Entonces, la migración ocurre principalmente en el periodo fetal, y es lo que le da forma, lo que le va dando forma a el, al, al cerebro, al encéfalo, a, todo, a todas las zonas, ¿bien? Por ejemplo, aquí con los ratoncitos les mutaron unos genes o les daban diferentes toxinas y lo que tenían era esto, patrones de migración bastante desorganizados. Y cuando ocurrían estos patrones de desorganización, lo que íbamos a tener eran unos ratones que tenían desorganizados, eh, eh, es ¿no? Todos estos son desorganizados. Entonces, estos eran patrones, eran ratones con epilepsias, con desórdenes del neurodesarrollo, que no podían aprender, con parálisis... ...una cantidad de organizaciones de la conducta... ...y que en últimas que los llevaban como a morir muy tempranamente... ¿sí? Bien. E, por lo general, entonces, si algún evento afecta la migración... O sea, ...cuando se afecta la migración se generan unas agregaciones... ¿sí? ...que se suelen conocer como heterotopías... ...o ectopías, ¿sí? o sea, como que se desarrollan en el lugar equivocado, ¿no? Esas ectopías pueden que no, que no ocasionen ningún tipo de problema. ¿sí? Simplemente un grupito y ya. Y, y el cerebro se adapta y en su plasticidad funciona bien, ¿no? En muchos de nosotros puede, puede ser que tengamos varias de esas ectopías y eso no va a tener nada, nada que ver. En otras personas, y dependiendo de la ectopía y, el, y otros factores, puede ser que genere eh, cambios funcionales. Los principales que puede generar es epilepsia. Es una de las principales causas de la epilepsia infantil es un mal proceso, una alteración en el proceso de migración. ¿Sí? Por lo general, cuando se altera gravemente el proceso de migración, entonces se llega a epilepsia infantil. Eh, luego, eh, también, eh, las fallas de migración suelen conducir, o es otra de las grandes causas de trastornos más leves, como son la... Los trastornos de eh, TDAH, espectro autista, y principalmente trastornos de la comunicación y el lenguaje. ¿Por qué? La mayor cantidad de fallas en la migración ocurre alrededor de la cesura de Silvio, ¿sí? que son las áreas que vamos a usar para el lenguaje. Entonces, si fallan esas, lo más común es que haya alteraciones en la adquisición del lenguaje. ¿Sí? Y muchas veces pues, hay, incluso se relaciona con problemas de comunicación, con dislalia, tartumudeo y más adelante con dislexia, discalculia, ¿sí? que son varios de los temas. Miren que tocamos casi todos los temas que ustedes van a trabajar en, lo, en, en, en sus videos. Muy bien.